Beneficios de la gamificación De acuerdo con los elementos del juego que se incorporen, la gamificación brinda beneficios específicos cuyo impacto y alcances convienen conocer para decidir cuáles elementos usar en la situación de aprendizaje. A continuación se describen algunos de los principales beneficios encontrados sobre el uso de la gamificación en la educación. Primero, incrementar la motivación. Un concepto clave en torno a la gamificación es la motivación, ya que se refiere a la capacidad de estimular la conducta de los aprendices. Durante la dinámica del juego, esto les anima a seguir avanzando para lograr nuevos objetivos. Segundo, provee un ambiente seguro de aprender. Una experiencia de aprendizaje gamificado anima a los participantes a atreverse a realizar nuevos retos y a arriesgarse a buscar nuevas soluciones sin miedo a las consecuencias que esto traería en una situación real. Tercero, Informa al estudiante sobre su progreso. La retroalimentación en los juegos suele ser constante y provee información al estudiante para guiarlo hacia el resultado correcto. Entre más frecuente y oportuna sea esta retroalimentación, más efectivo será el aprendizaje. Cuarto, genera cooperación. Las situaciones de juego permiten trabajar en equipo para lograr un objetivo común. Esto propicia habilidades sociales en los estudiantes para tomar decisiones en equipo, tomar un rol en el grupo, Dirigir, argumentar, respetar y valorar otras ideas, así como reconocer las capacidades de los demás. Quinto, autoconocimiento sobre las capacidades que poseen. Las situaciones de juego son una oportunidad para que los alumnos aumenten el conocimiento de las capacidades que poseen y de aquellas que les son difíciles de demostrar. Sexto, favorece la retención del conocimiento. Los juegos generan una mayor retención en el estudiante. Pues la emotividad es un elemento que favorece procesos cognitivos como la memoria. Si quieres conocer más información sobre la gamificación, te invitamos a visitar nuestro especial temático en www.compartirpalabramaestra.org.